Eh, Ramón, yo estoy en, el, en vivo. Qué bien que tú llamaste, estaba llamando porque te estaba pre quería en el programa preguntarte qué es lo que estaba pasando eh, realmente con la canción Máximo Gómez que, que los muchachos que practican ahí están denunciando eso. Ah, ok. ¿Se escucha bien ahí? Ah, Ok, estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, Ramón. Ah, ok. Bueno, realmente eh, ellos están solicitando la reparación de la del club, bueno, de la cancha Máximo Gómez, ya que se encuentra en un estado demasiado mal, defectuoso. Eh, las autoridades, dígase deportivas, parece que no hacen caso a la solicitud de las de la directivas de, de, del club y de los mismos jugadores y, y, de, la, y, de, la, y de la junta de ahí. Uh -huh. Entonces, ya se han hecho eco vías los lo, lo programas de aquí, de San Francisco, para ver si eh, la solicitud llega. No pregunta porque una pregunta Ramón esa imágenes que, que, que tú me enviaste que se ve como destruido eso lo destruyeron para remodelarlo o qué bueno eso, eso ha venido ha venido destruyéndose según el pasar de los tiempos también okay. recuerda que si si si esa, esa gacha tiene porque hay una foto bien, se ahí. se ve un hombre destruyendo con una con un, con una con una Incluso si tú, te, si tú recuerdas, se, incluso hubieron los mismos moradores, uh -huh. eh, eh, hasta goma incendiaron una vez hace un tiempecito atrás, pero es, es para que a ver si se hace, eh, hace bulla, eh, para que le hagan caso a la solución. Yo entiendo que no es la solución prender una goma dentro de la cancha, ni, ni comenzar a desbaratarla, pero parece ser que ya está desesperado uh -huh. eh, eh, haciendo el llamado de la reparación de la cancha y no hacen caso. Yo entiendo que no es la solución de que de destruirla ellos mismos con, con, con. O sea, que eso lo destruyeron ellos mismos, fue. Hubieron cosas que sí, entiendo okay. yo, porque él se vio en foto y eso, pero eh, realmente eh, ya recuerda cuando hay un... tú haces una solicitud varias veces y te encuentras desesperado y más sabiendo de que se puede contar con alguien que te. Y lo están escuchando y lo están viendo, porque uh -huh. esto lo ve todo el mundo. Okay. Y todo el mundo está viendo redes sociales y lo ven, que la necesidad que tiene el club Máximo Gómez pero no hacen caso. Entonces, me imagino que una reacción tiene que tener la barriada para que se deje ver. Okay, Eso y... fue lo que pasó anteriormente, que quemaron hasta goma dentro de la cancha. Pero en sí la cancha, anteriormente a lo que está pasando, yo la he visitado uh -huh. y tiene muchos lados destruidos, tú sabes, una imagínate una cancha abierta donde le cae agua, soy sereno así como uno dice, se va a destruir, entonces claro, se claro. necesita esa cancha, se necesita realmente para la misma población y para que hoy en día como estamos teniendo tantas cosas malas en la sociedad, uh -huh. para que podamos tener otro atractivo, diría yo, en esa zona. Sí, de deporte, entiendo Gracias Ramón, gracias Ramón y okay, mi eh, y ahora que entiendo más completo sobre el tema. Las, las autoridades tienen que intervenir la cancha Máximo Gómez. De verdad, deben intervenirla. Está sumamente destruida. Me estaba explicando Ramón que parece ser que no, no estoy de acuerdo con eso porque de esa forma no se, no se protesta de que de haciendo destrucción de lo, de lo que ya tenemos. No. Personas que viven cerca de, de, de esa cancha, que lo único que tienen es eso para poder eh, ir a practicar básquetbol. Y, un, y muchos jóvenes, que también, eh, niñas que practican voleibol en esa cancha. Entonces necesitamos que por favor reparen esa cancha. Por favor, reparen esa cancha porque es una falta, ya, eso es una falta de respeto para la comunidad que tiene años y años reclamando la cancha Máximo Gómez. Usted puede ver la foto, y eh. ahí está la foto que Villalona yo se le mandé. Eso, eso está peligroso. Eh. O sea, una persona, niños, no pueden ir ahí porque, lamentablemente, si un niño va ahí, se puede cortar, se puede, le, se puede lesionar. Entonces, padre, no va a mandar a sus hijos a practicar en esa cancha, porque lamentablemente miren las la condiciones que está esa casa Máximo Gómez, un club tan emblemático en San Francisco Macorís que tiene muchísimos años entonces no, todavía no le, ha, no le dan una solución a ese club, entonces yo creo que las autoridades deben, por favor ustedes tanto que viven juzgando a los jóvenes y juzgando el Dembow y bueno, todo el mundo, pues, ustedes que viven juzgando el Dembow y a toda la, la música vagamundería urbana, vamos a, a reparar esa cancha que los jóvenes de nuestro sector lo no necesitan Néstor Flow. Buenas tardes, buenas tardes, un poco tarde. Estamos aquí. Señores, voy a opinar algo sobre esa, esa cancha. cancha. La cancha Máximo Gómez tuvo o tiene un dirigente que duró 20 años en el gobierno, que es de ahí, nacido y criado de ahí, que me parece que es hasta, hasta presidente del club Máximo Gómez. Entonces, ¿cómo es posible tanto tiempo, porque no es desde ahora. Entonces, ahora, el... ahora que los muchachos y un grupo están sacando las imágenes, no es desde ahora. Esa calle tiene se tiempo. Está ahí. exigiendo la cancha del club Máximo Gómez. No es desde ahora, tiene mucho tiempo en eso. ¿Qué pasa? La comunidad entera se le acercaba a ese señor. Sí, en, ca... ah, no, en el otro proceso, como tres o cuatro procesos pasaron electorales y todavía no y se, se le ha puesto y salió de gobierno y, y ahora quiere venir como con esa propuesta de arreglar esa cancha, ya si usted no lo hizo en 20 años, no lo va a hacer en estos próximos cuatro años, es eh, lo que, que soltamos a la autoridad correspondiente al ministerio de deporte que esa cancha, ahí la no se juega vaquebol, ahí se juega uh, voleibol, ahí se juega eh, tablero, y ta ahí se hace ejercicio y se hace actividades sociales se hace actividades sociales se hacen conciertos, tanto cristianos como de, de otra índole. entonces Pero que eso es un club emblemático, como así como debería tener las condiciones, así como la cancha la, eh, eh, San Martín. San el Martín. techado te San Martín? ¿Qué pasa? Debería a él le gusta eh, criticar mucho a los delincuentes del pueblo nuevo, de, de esa zona, Hermana uh -huh. Mirabal, de esto que lo otro, pero no tienen donde recrearse, ¿Y cómo? Donde, donde usted jugar un. un Ahí hay mucho, hay, muchísimo joven ha hay ahí. muchísimos jóvenes que han salido de ahí. Hay muchísimos jóvenes. Mira, ahí está Jesús López. Jesús López. del mundo. Está de Blade. eh, mucho, Va, mucho Muchos joven. muchachos de ahí que son bachabolistas, que, que son figuras a nivel nacional, que son buenos y salieron de ahí. Pero usted, usted ve el piso de esa casa y todo y dice que ahí no se puede jugar. No, no, no. Es una pista y, de un motor, malo y un mal olor, y un descuido. Eh, no hay un baño. No hay nada. No hay donde sentarse. Nada, Entonces, nada, nada. Y, y mira, y se hacen torneos importantes que la comunidad entera... Se, ¿Eh? se da cita y disfruta los fines de semana. ¿Y cómo va a jugar ahora? No, así le no. soltamos a todas las autoridades correspondientes que cocho. pongan su que pongan un... su granito de ¿Vale? arena. No espere que los muchachos se revolteen en Pueblo Nuevo por mm. esa cancha. Esa cancha necesita, necesita. ¿Eh? Eso no hay que llegar no, a ni, ni a quemar una goma, ni a tirar piedras. porque se Como yo le vi a Ramón que llamó, yo no estoy de acuerdo de que deben de romperlo. O sea, de romper lo que ya está hecho, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo. Sí. Lo que yo sí estoy de acuerdo es de reclamar y de luchar por la cancha. Se le está, por se... ese club hay que luchar porque tenemos, te digo, yo tengo desde niño que yo practicaba béisbol ahí en el Sila pepín Y el Sila Pepín se mejoró. Y también se mejoró el parquecito del lado de la cancha. Pero la cancha sigue de la misma forma. Igual. Eso nada más lo pintan. Sí. Eso nada más lo pintan y le cambian los aro y le cambian los tableros. Casi este tiempo. Cuando están en campaña vienen y pintan, lo, eh, pintan la cancha, le quitan tablero, ya no es así. No, nosotros exhortamos. Yo me incluyo porque mi familia es parte, yo también eh, mm. me doy cita cuando hay torneo. Eh, y tengo muchos amigos ahí en Pueblo Nuevo. Y uno y uno llegó a practicar cuando era chamaquito. O sea, Entonces, no hay que llegar. Ni a un desorden en la vía pública. Ni hacer protesta. Ni hacer protesta porque le están hablando, le están exhortando. Se le está exigiendo. Todos estos políticos que Bien. están. No, porque además no vamos a hablar de. de, de no, no, de, no, no de, aquí, de aquí no se mencionado. De política. nada más no es solo político. Todos estos políticos que están ahí hablando, que creen que van a conectar con la juventud, que ustedes no, no están entendiendo que la juventud a ustedes no le importa. La juventud a ustedes no le importa. A ustedes no le importa. Por cosas como esa. Por cosas como esas que a la juventud a ustedes no le importa. No, ni, óyeme, esa gente no, no quiere saber ni de ninguno de los síndicos, de ninguno de los re, candidatos a regidores. No le importa porque lo único que saben hacer es reunirse y mano a mano. La juventud no sí. está con ustedes. Por eso es que en los mítines muy poca gente joven está ahí. Porque a la juventud no le interesa. No, ustedes no le interesa porque ustedes no les ofrecen nada que valga, que tenga importancia. Mira, están, esa cancha tiene tiempo mira, y no están, la han arreglado. Es tan tal, tal Génesis. Que vienen de otro pueblo a jugar voleibol. Ahí, los fines de semana. Entonces, ¿qué presencia? San Francisco, la tercera capital, que vengan de otro pueblo y vean las condiciones que ni para sentarse. Sí, mujeres, mujeres. ¿Sabe? Entonces, ¿en ¿qué estamos? Vamos por un ejemplo, niñas que practican voleibol en esa cancha, ¿dónde van a hacer sus necesidades, señores? Analicen eso. Ni siquiera un baño tiene higiénico para poder hacer sus cosas, señores. O sea, es, una, es lamentable y esperamos que las autoridades, en el caso de esta cancha, señores, porque la juventud necesita practicar deporte. ¿Y cómo van a practicar deporte? ¿Cómo tú le vas a dar un, un sitio para que se recree? Gente que, que pudieron ser delincuentes, como como como, Chu, como esos muchachos que han jugado voy en esa cancha, así todo deteriorada. Imagínense ustedes si hubieran más personas, más jóvenes que han querido practicar. Así que ya ustedes saben. Bueno... I don't know what